Verano del 89, mi cumpleaños, recuerdo que mi tío, antes de fallecer, me hizo un gran regalo. Una Nintendo Entertainment System, la NES. Fue una sorpresa, nunca me imaginé que me iban a regalar algo así. Para mí era, era algo nuevo, una tecnología que no conocía aún, una Nintendo. Empezaron a salir anuncios de ver al ver a Nintendo y, y... No sé, era algo nuevo y que era una diversión como leer un libro. Porque me gustaba mucho leer y, y adictivo. Entretenidas más no poder, vamos. Reacción, eh, puf, efusividad y puf, mucha alegría con la consola. Lo que pasa es que ya me dijeron que jugase poco, que te, tuviese cuidado. En familia, jugando, descubrí una afición que, que me llevaría hasta los 28 años, que tengo ahora y, y que nada, que me hace venir desde Bilbao Madrid, a Madrid a un evento que, que estoy encantado. Es que no sé.